...clásicos y antiguos. Buen sí. día. Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco cómo se, cómo se preparan para este gran encuentro que se viene ahora, en unos días nada más. Sí, el lunes primero de mayo, el tercer encuentro que hacemos en Villa Cañas Este año, bueno, lo, lo que la organiza es siempre la Peña en Negro por el Negro Polinoria acá corredor de Turismo Carretera. Y bueno, este año lo hacemos, lo organizamos a beneficio de bomberos voluntarios. O sea, se hace, nosotros convocamos a todos los autos, los amigos nuestros, digamos, que nos dedicamos un poco a esto. Eh, se hace un una recepción de 9 a 11 de la mañana en el cuartel de bomberos, donde se le... Se los inscribe a todos los que, participantes que llegan en los autos, se le da un desayuno y se le da la tarjeta de regalo para el almuerzo a cada dueño del vehículo. A las 11 de la mañana hacemos un recorrido por la Avenida 50 para que todos los autos se crucen entre sí y se vean quiénes son los que están, por lo menos en el recorrido. Y de ahí vamos al al predio del ferrocarril donde está el predio Mirta Legrán donde está el escenario mayor de los tres maestros donde ahí van a quedar todos los vehículos estacionados durante la tarde para que sean visitados por por toda la gente que quiera venir a presenciar este evento donde va a haber unos stand de artesanos y donde en el escenario mayor a partir de las 14 horas después del almuerzo Va a haber show musical hasta que, bueno, hasta que la gente se quede, digamos, a la tarde en el predio, ¿no? Aquí, o sea, va a ser todo el día, desde a partir de la mañana hasta Exactamente. la tarde. Genial. O sea, y cuando, cuando dejamos los vehículos en el predio después del recorrido, venimos caminando al cuartel, que es una cuadra y media del lugar, y ahí hacemos el almuerzo en el cuartel de bomberos. Se sirve el almuerzo a todo que consiste en un chorizo, patamulo y carré de cerdo, ensalada y hielo y se le vende la bebida a Completito. la gente. Y va a haber tarjeta para el acompañante del que venga a desfilar o para la gente que quiera presenciar dicho evento a un costo de mil pesos la tarjeta. Bien, bien. Eh, ¿cuántos autos eh, más o menos esperan? y nosotros por los llamados que estamos teniendo calculo que vamos a andar en los 100 autos tranquilamente un montón nos, un ha, montón. Ha, nos ha llamado mucha gente que, que no ha venido en otra oportunidad y de muchos kilómetros que es importante eso por el hecho de que bueno, hoy con el traslado eh, cuesta moverse pero bueno hay gente que se ha enterado de que un lindo encuentro, de que vienen bastantes vehículos, que se, lo, se los atiende bien. Y bueno, entonces eso también nos da la pauta de que se vayan sumando año a año un poco más de vehículos, ¿no? Sí. ¿Qué tipos de, de autos eh, se va a encontrar la gente eh, ese día? Y tenés, se les llama autos clásicos y antiguos, en el hecho de que, bueno, va a haber cupecitas de la época del turismo carretera de los años 60, 70 donde eran la, la otra parte del turismo carretera después va a haber Baquet eh, hay Forá, o sea hay autos muy antiguos y después están los, digamos los que tienen los de ahora que vos si tenés una UP Chevy un Falcon, un, Ford, un Chevrolet 400 una Charta Chevrolet C10, una Ford modelos 60, 70, 80, que están en muy buenas condiciones, las, las tienen la mayoría de la gente, eso también va a haber varios para ver. Ah, es un lindo, un lindo encuentro de vehículos y de muy buena presentación de vehículos. O sea, la gente se prepara mucho para estos eventos y aparte con estos dos años que tuvimos de pandemia que no se pudo hacer, es como que, que estamos necesitados de tener el encuentro. Claro, el tercero, los otros dos, me imagino. Fue muy bien, me imagino. Sí, nos fue bien. El primero que hicimos fue en el año 19, tuvimos 68 autos. El, bueno, el 20 y el 21 no se pudo hacer por la pandemia. Lo volvimos a hacer en el 22 del año pasado, que lo hicimos a beneficio de la escuela de la ENET, número uno. O sea, bueno, este 484 sería ahora. Eh, y ahí ya tuvimos 80 vehículos así hoy calculo que bueno, podemos sumar 15, 20 vehículos más que el año pasado seguro porque hay gente que, que nos ha llamado de Córdoba, de Rosario, de Pergamino que no han venido en los otros años que bueno, hoy teóricamente están confirmando no de Rosario, la, el club de la GTX de Chrysler nos está ofreciendo 8 o 10 autos para venir el, el lunes para Villa Cañaza, o sea que eso para nosotros es muy importante un montón, eh, ¿ya tienen preparado como para que se queden a dormir? Me imagino la gente que, que viene de un par de kilómetros no, Sí, le hemos, o sea, hay lugares, le hemos preparado Pero la gente prácticamente no no viene ni la noche anterior O sea, viaja esa mañana Por ahora, hasta ahora, los, los, los, las charlas que hemos tenido Ninguno ha pedido que le reserváramos ningún lugar Ni le consiguiéramos ningún lugar Y cómo es y el domingo es como que teóricamente cuatro, cuatro y media por ahí ya estarán partiendo de nuevo para no viajar de noche después en la ruta pero bueno, el tema lo bueno es que vengan que estén a partir de las nueve, diez de la mañana acá para que la gente ya empiece a disfrutar de, de todos esos lindos vehículos que, que vamos a tener para ver y bueno principalmente que nos toque un día que hoy pronostican muy lindo aunque va a estar fresco pero bueno por lo menos de sol, como hoy, digamos. Claro. Mientras no llueva, con una camperita todo se soluciona. Siempre. Exactamente. exactamente ¿Y el público cómo recibe y, este evento? ¿Lo está esperando? El, eh, perdóname, se te cortó, no te escuché. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué dice la gente de Villa Cañas? ¿Está ansiosa por el evento? La gente de Villa Cañas se acopla muchísimo a esto porque le gusta. Nosotros también hacemos la fiesta de la tradición todos los años en noviembre y la gente se arrima a la vereda para ver el recorrido del desfile de ese momento y que acá también la gente espera, te pregunta, te llama por dónde van a pasar, por dónde van a andar como para verlo pero bueno, el que no lo pueda ver en el desfile que se va a hacer por la avenida se acerca hasta el predio del ferrocarril y va a tener toda la tarde para, para verlo y recorrerlo y hablar con cada dueño de los autos para ver cómo cada uno llegó a obtener su vehículo o cómo lo restauró porque la gente, el que viene a desfilar, le gusta esas preguntas de, de cómo cómo lo conseguiste o cómo lo armaste, o dónde conseguiste los respuestas, porque por ahí siempre hay a uno que le está faltando algo y le es difícil conseguirlo y por ahí en estos grupos pasa eso. La, la comunicación que tenemos entre todos nos sirve para ayudarnos a conseguir por ahí lo que no podemos conseguir. Claro, ¿no? claro son bastante compañeros. Bueno, entonces... Sí, cual... sí, sí. Aparte, aparte se comparte mucho en familia, porque la mayoría vienen con la señora, los chicos, a pasar el día, se traen la reposera... Cargan a, a todos en el auto. En el Exacto, exactamente. O sea que se pasa un lindo día en familia, digamos. Bueno, entonces cualquier persona que se quiera anotar, eh, ¿hay algún número de teléfono? O sea, mi número de teléfono es 3462 575196 Cualquiera que, que quiera comunicarse por algún detalle que quiera preguntar, que nos llame, si no saben ya que el que viene a desfilar tiene su tarjeta de, de al almuerzo gratis, va a pagar, va a comprar solamente la bebida que vaya a consumir y la persona que venga de acompañante o quiera venir a presenciar el evento porque le gusta, porque está es una salida, digamos, de un domingo, tiene un costo de mil pesos y la bebida aparte para cada cual que quiera consumir lo que quiera. Claro. Y la... Todo lo que se recaude y se vende en el momento es a beneficio de, de Bomberos bombero. Voluntarios. cualquier persona que va de, del pueblo a visitar también puede consumir, eh, puede ir a almorzar ahí? Sí, sí, sí. El que quiera venir a almorzar, o sea, hoy están las tarjetas en venta, las tenemos, la gente de La Peña del Negro tenemos tarjetas claro, en venta y los bomberos voluntarios tienen tarjetas para vender también. O sea que hasta el sábado teóricamente vamos a estar vendiendo ahí y después siempre se dejan algunas reservadas porque el lunes a último momento por ahí siempre se agrega gente que no la tenés en cuenta. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, entonces todos los éxitos y... para el encuentro desde ya muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir eh, esta actividad que, que para nosotros es muy linda. Bueno, se, se cortó. Eh, pero bueno, alcanzó a decir todo lo que tenía que decir para este evento que es ahora, el lunes primero de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Eh, Bueno, ya me la mandaron. Vamos a tanda.